Amigos de Tecetera, desde hace harto nos grabamos un video hablando de audífonos. De hecho, no recuerdo el último que hicimos al respecto, pero en Twitter la gente estaba pidiendo efectivamente no que los comparáramos, pero que les contáramos un poco nuestra experiencia con cada uno de ellos. Y por eso invitamos a Andrés Felipe Sánchez, antes Innovandres, ahora Nomada Geek. ¿Cómo está Andrés? Bien, bien, qué gusto estar acá y de verdad es un tema importante porque en los últimos meses, si no en el último año, ha habido un boom de ofertas en el mercado, ¿no? Es, es, es impresionante, prácticamente cada marca eh, sacó su propio juego de audífonos True Wireless. De acuerdo, cada marca siente tener lo suyo y pues nada que hacer, es, es una realidad. O sea, por ejemplo, aquí tenemos en un lado los... FreeBuds 3i de Huawei. Como decía Andrés, hay que abrirlos para identificarlos porque se parecen mucho todos. Uh -huh. Tenemos los primeros AirPods. Y, y, y aquí seguramente va a empezar el predicamento, Andrés. Uh -huh. Sí, porque en un principio este era el modelo que todos los fabricantes usaban para sus audífonos. Sí. O sea, el, el diseño parece que fuera... Básicamente el mismo molde de muchos. Pues, también es cierto que hay una máxima de la ingeniería que dice a problemas similares, eh, soluciones similares. Y pues, por diferentes que sean las marcas, todos tenemos oídos más o menos parecidos, ¿no? entonces De acuerdo, pero fíjese que acá usted acabó de tocar un punto fundamental, los oídos. Mm. sí Samir, también de TechCetera, Decía, oiga, a mí me encantan los audífonos, pero tengo un problema y es que los oídos se parecen, más no son iguales, entonces no a todo el mundo esta curva le encaja, mm -hmm. ¿cierto? Y, ese, no. y ahí empezamos con el primer predicamento. Por eso, sí. las siguientes generaciones, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en los Huawei FreeBuds 3i, ya tienen lo que a Andrés le, le encanta, las siliconas, ¿sí? sí. <risa> Hablamos también de los, de los BOTS PRO, digo PLUS, de los bots, plus, plus, plus, PLUS, PLUS, sí, son PLUS, muy buenos. También, también tienen sus siliconas y acá hay mucho de lo que podemos hablar, ¿no Andrés? Porque es que sí. en un principio la experiencia tiende a ser un poco extraña y uh -huh. tenemos los Airpods, estos sí son PRO. <risa> los PRO. Uh -huh. Exacto, que también tienen sus siliconas. Entonces Andrés, eh. Usted y yo lo hemos hablado varias veces, hemos tenido opiniones encontradas y demás, pero es una realidad que existen dos tipos de cancelación de ruido, ¿no? Que ahorita eso está en un boom, está la activa sí. y la pasiva. ¿sí? Sí. Entonces, entonces, por ejemplo, ese era el pecado de, de los AirPods iniciales, no tenían cancelación activa, uh -huh. ni, pasi ni pasiva. O sea, simplemente... Bueno, pasiva era, era si, si tus oídos son... Eh, diseñados por Apple en California y fabricados en China, ¿no? O sea, es, sí, hay gente a la que les quedan muy bien los audífonos de Apple y, y cuando casa, eh, definitivamente la experiencia sí aísla eh, lo suficiente, pero pues no es todo el mundo. Vea que yo tenía la misma percepción hasta que viajé en avión y me tocó al lado del motor, al lado de la turbina. Y ahí sí. dije, oiga, los, los AirPods me encantan, Funcionan cuando yo voy en Transmilenio, cuando cojo el transporte a la oficina, cuando camino, cuando voy en bicicleta, que también era un poco irresponsable y por eso eh, traté de, de usarlos lo mínimo posible en bicicleta, pero la cancelación sí era necesaria. entonces De hecho, entonces... le cuento una historia ahí que quizás muchos eh, seguidores no conozcan, pero la cancelación activa de ruido realmente la diseñaron o, o, o la sacaron al mercado dos compañías. Una es Bose o Bose, Ajá. como la llaman algunas personas, y era eh, para los pilotos de helicóptero y avión. Sí, Uy, sí. entonces eh, la tenían claro, ellos están expuestos a ese sonido permanentemente y las cabinas normalmente no están tan bien aisladas como el resto del avión. La otra compañía que lo sacó, de hecho yo tengo unos audífonos, pero no acá, eh, desafortunadamente, de la primera generación de cancelación activa de sonido de Sony y tenían el conector, el jack de 3.5 que todo el mundo conoce, y el adaptador de dos jack 3.5 para conectarlo en las sillas de los aviones más viejos y, y tener cancelación activa. De hecho en la caja aparecía un avión despegando porque se crearon, era para que uno los usara específicamente en aviones donde hay un sonido eh, bajo, Permanente, pero esas fueron las dos compañías que salieron y ese problema que, que usted manifiesta de, de, del avión y el sonido de la turbina y todo, para, ahí fue que nació eh, la tecnología de cancelación activa de sonido. De acuerdo, y de hecho, cuando empecé a viajar, en mi caso, fue cuando pensé en comprar unos audífonos que son bastante viejos y además y tenían sus dos pilas, imagínese pilas ¿Eh? doble ¿Eh? A que uno ¿Eh? le tenía que poner para que cancelara. Entonces, claro. En, y eso que a usted Ese... no le tocó aterrizar en manizales en un Fokker 50, porque ahí es indispensable, ¿no? Pero de acuerdo. Bueno. Entonces, ahí empezó el pecado de, de los AirPods. Después, mm. conocimos los, los, los privots, ¿no? De Huawei, que tenían una, cancela, una cancelación activa y demás, pero no tenían silicona. Y después las marcas se dieron cuenta que esa silicona, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los bots Pro y de los bots normales, esa silicona ayudaba, exacto, ayudaba a que se hiciera de manera pasiva, porque el canal auditivo quedaba sellado, y activa por medio también de la parte electro, ahí, eléctrica. Ahí hay una cosa, y es, si, si se fijan bien en, en el diseño, de hecho los botlos tienen dos siliconas, no una. Exacto. Vengan Entonces... Y porque tiene esta, esta pues la, la que conecta con el oído, Ajá. y una externa, que es como esa letica de tiburón. Sí. Esa esta. es una segunda silicona. Exactamente. En mi caso, por ejemplo, cuando yo ensayé los bots de primera generación, yo quedé completamente decepcionado. Yo dije, no, esto, esto se oye como cuando uno sale de la piscina con... con Agua en los oídos, ¿no? De acuerdo. Pero empecé a ver eh, eh, ciertas reseñas y ciertos comentarios en sitios como Reddit y demás. Y la gente decía, oiga, de verdad juegue con la combinación de las dos siliconas, la exterior y la interior. Y, y la experiencia mejora mucho. Y me, me senté a jugar con él. Por ejemplo, a mí las aleticas de tiburón no me sirven. Son desastrosas en mi oído. Eh, <risa> le puse las normales, que son solo redondas. De hecho, yo tengo acá los bots. De, de Por ejemplo, acá se nota que no hay aletica. ¿sí? No hay aletica de tiburón. Y las internas puse las que son las más grandes. Y es absolutamente bello. No tengo ningún problema y, y suenan súper bien y aíslan porque casan perfecto eh, con, con mis oídos. Pero vuelvo y digo: o sea, es, es algo que uno tiene que. Eh, Probar, es algo que uno tiene que ensayar y que tiene que probar y que tiene que jugar mucho con él para encontrar la forma del oído adecuado. Ahora, plus de los plus y plus de los Galaxy bots que traen un juego de... Um, dos siliconas exteriores y tres siliconas interiores, entonces uno puede jugar mucho y encontrar la forma del oído. Conozco una persona que me dijo, por ejemplo, en mi oído derecho me sirve la aleta de, de tiburón y la gomita interna más pequeña y en mi oído izquierdo no me sirve la aleta de tiburón y la, y la gomita interna media. Bueno, pues que... Ni siquiera claro. nuestros oídos son... Sin, es, es muy interesante que ofrezcan esas, esas opciones. Pero siempre he sido un defensor de que los Bot, sobre todo los Bot Plus, no necesitan cancelación activa de ruido porque primero, cuando uno juega con las siliconas, por lo menos en mi caso el caso, el case ya es perfecto. Y segundo, como no hay cancelación activa de ruido, eh, Felipe, 11 horas de autonomía en esos audífonos. Creo que son los, de, en el mercado creo que no hay nada que se le acerque siquiera. Pero es pues, porque no tiene esa cancelación activa. Andrés, yo le cuento que los, los AirPods Pro también tienen más o menos entre 12 y más horas de, de sonido. Y tienen cancelación okay. activa. Ahora, para mí, sí es súper necesario la cancelación activa. Pero hay algo que me encanta eh, de los Buds. Plus, que es el sonido ambiente por ejemplo para la bicicleta como yo lo decía anteriormente es fantástico contar con ese sonido que me deja eh, pasar por ejemplo el ruido de, de los carros de los semáforos precisamente porque estoy poniendo o arriesgando mi vida en el momento en que tengo demasiada cancelación de ruido sí. entonces en ese lado yo digo oiga cada uno tiene su caso de uso ¿sí? Claro, y mire, mire, y la, me encanta lo que acaba de hacer poniéndolos sí. todos ahí en esa espiral eh, podemos ver también eh, en el caso de los bots ellos quieren pasar discretamente, ¿no? O sea, no tienen el, el palito, son bien diferentes el ellos son diferentes, ¿no? Samsung siempre ha sido muy diferente y sobre todo hay algo que me gusta mucho de ellos y es que son mucho más discretos. Ahora, la mayoría de usuarios de Apple que conozco quiere que se note que están... Eh, vistiendo los AirPods. Es bueno, válido, o sea, es válido, no hay ningún problema, pero digamos, a mí me gusta el enfoque mucho más discreto del, de los Bot Plus. Ahora, en ese orden de ideas, en esta categoría, y lo decíamos en Twitter y la gente dijo, uy, esto se va a encender, se va a poner, mejor dicho, un poco crítico y ácido, eh, la mayoría tienen el diseño, este por ejemplo rompió los de Huawei, pero la mayoría tenían este diseño de... De los Airpods. Sí. Era, como decía Samir, una serie de clones. Inclu inclusive los Freebods iniciales. Los originales eh, eran muy parecidos. Se parecían muchísimo. Estos los, los Freebods 3.5. Digo, 33 i eh, Además, ahora tienen botones capacitivos y demás. Lo cual me parece fantástico. Los Airpods, fíjense que también los traen. Es difícil verlos. Acá tienen unas pequeñas zonas de, de, de contacto. Y los bots también. Eso es una maravilla cuando usted tiene el ecosistema adecuado, ¿sí? Porque también en Twitter nos decían, oiga, ¿y si yo tengo Android, puedo comprar los AirPods Pro? De pronto no va a ser la, la decisión más indicada, ¿no? Porque su, eh, los va a usar como unos eh, audífonos realmente Bluetooth básicos sin tener eh, el software, porque fíjense sí. que, que, que inclusive los mismos bots y la mayoría dicen, oiga, por favor, descargue el software, ¿sí? Mm. Y, y manténgalo actualizado, porque es que los audífonos actualmente ya no es como de eh, antaño, que usted los usaba século século, y no importaba lo que pasara, no. Mm -hmm. Inclusive, eh, los bots se actualizan, los privots se actualizan, los AirPods Pro van a tener una actualización gigante con iOS 14, precisamente, sí. que les va a dar el audio 3D, eh, sin tener que cambiar el hardware, solo por software, y por eso yo creo que no, no, no hay una verdad absoluta acerca de los audífonos, si usted me corregirá, pese a que es Samsung lover, pero sí. por ejemplo, si yo, si yo tengo un S20 Ultra, pues mi modelo a seguir es muy posiblemente comprar el periférico de la marca, ¿sí? y claro. irme con los Buds Pro, o en este caso, que fíjese, Andrés, si usted decía que no era necesario la cancelación de ruida, pero los, los bots live eh, ahora la, la tienen. Creo que hay un uh -huh. mercado ahí y los usuarios lo piden y lo quieren tener. Uh -huh. Ahora, la parte más crítica es el bolsillo, Andrés. Nada que hacer. O sea, sí. cuando hablamos de dinero, <risa> posiblemente los AirPods Pro son los que se nota el mercado al que están dirigidos. O sea, es los que un requieren Sí, un bueno, millón de pesos cuesta? o 250 dólares, lo cual implica tener un poder adquisitivo bastante grande, porque con esto yo casi que me puedo comprar un móvil, ¿no? Sí, total. O sea, un, un, eh, ¿Cuál fue el que estuvimos probando? El, el Redmi Note 9S, vale, creo que cerca de esa cifra, y qué telefonazo. O sea, y, hay, y hay muchos, ahí está el Nokia 5.3, el 1.3 ahí hasta para Samir los Cali, que los quiere uh -huh. tanto sí. o sea, hay de todo en este mercado entonces sí. te, tenemos que tener en cuenta que si yo tengo el ecosistema de Apple de pronto y tengo el, el dinero para comprarlo, los AirPods Pro serían una buena opción ahora, sí. siguiendo con, con la misma analogía, si yo tengo un P40 Pro ¿sí? o sí. un móvil de Huawei de entrada, esta sería una súper buena opción, los Freebox 3.5i no son muy costosos, tienen cancelación de ruido activa y yo sé que Andrés va a saltar y va a decir, oiga, pero los bajos no tienen sonido AKG. Sí, pero si yo tengo Huawei, el software va a, a funcionar de manera transparente. O sea, no voy a tener que preocuparme, sino por actualizarlo. Aunque siendo junto, justos con la verdad... Sí. También he visto y conozco de varias personas que tienen una gran experiencia con, con esos audífonos en otros dispositivos Android. Es, ah, que, es que Huawei tiene como la característica de sí, claramente, de cierta manera, premio a los usuarios de mi marca, pero no por eso voy a descuidar a los usuarios de otras marcas. Y también he visto muy buenas integraciones y muy buenos comentarios de los de Huawei con, con, otras, eh, con otras soluciones de Android. Claro. Pero ahí, ahí, por ejemplo, estoy, estoy perdiendo algo de capacidad cuando yo tengo el reloj de Huawei, por ejemplo, claro. eh, el, el GT2e, uh -huh. o cuando tengo un Galaxy Watch, pues obviamente va a ser mucho más transparente usar los bots. Sí, y otra cosa que casi nadie sabe de, de los bots, y, y creo que va a ser primicia para muchas personas, desde una actualización de noviembre del año pasado en Windows 10, los Galaxy Buds y los Galaxy Buds Plus y los Galaxy Buds Live quedaron eh, en compatibilidad de emparejamiento rápido de Bluetooth. Es decir, en Windows uno tiene con los Galaxy Buds la misma experiencia de emparejamiento que en, en Mac Mac, tiene con los de Apple. Solo sí. tiene que abrir la caja, él los detecta, sincroniza y ya. No tiene que hacer nada más. Eh, quedó dentro de una lista de periféricos que tienen compatibilidad directa y rápida con Windows. Uno no tiene que hacer eh, mayores sincronizaciones, ni que detecte el dispositivo y agregue, yo no sé qué, yo no sé cuántas, nada, detecta inmediatamente. Eso, eso, Apple claramente es muy buena haciendo eso. Y lo hace muy bien con sus dispositivos. Samsung lo hace con Windows. Y Huawei le hace, lo hace con su propio ecosistema. Recuerden que todos los de App Gallery, por ejemplo, los que tienen el MatePad Pro, les sí. pasa lo mismo. Por eso estamos llegando a un nivel de especialización, Andrés. Aunque son compatibles, porque yo puedo usar los AirPods Pro en, con Android. sí Y voy a perder muchas funcionalidades. Yo puedo usar también los FreeBuds eh, 3i con, con un Galaxy. Sin ningún problema. De, sí. Seguramente me voy a morar más emparentando. Y lo mismo pasa con los bots. De, de, de hecho, recuerdo que en un viaje alguien me decía, oiga, usted usa los, los bots plus con Huawei. ¿Por qué hace eso? Pues yo decía, simple, porque los tengo a la mano, son unos buenos audífonos. Me costó acostumbrarme al, al modelo de las siliconas y de la letica de tiburón. Pero una vez uno se acostumbra, uno dice, bueno, chévere. Emparejémoslo con el celular que estamos probando en en su momento y demás, porque eh, Andrés me va a corregir, pero a nosotros nos pasa una cosa y es que tenemos que andar pasando de un celular a otro para contar la experiencia, sí. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ahí no hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer, le toca a uno emparejarse con, con todos, pero uno va aprendiendo y sobre todo va distinguiendo eh, qué particularidades tiene cada uno y cuáles son eh, las mejores recomendaciones que uno puede dar. Eh, yo, por ejemplo, los tengo clasificados: es, si usted tiene ecosistema Apple. No lo piense dos veces, o sea, la, la funcionalidad de los AirPods son. Eh, la integración es completa, la funcionalidad es buenísima, eh, el computador los detecta, entonces puede estar en Zoom todo lo que uno quiera. Eh, puede, No en vano, uno ve muchos periodistas, por ejemplo, haciendo sus en vivos con, con, eh, con los AirPods, claro. porque tienen sí, esta claro. versatilidad y esta conectividad y, y tienen muy buenos micrófonos. Eh, si uno quiere. Eh, la mejor relación, eh, calidad-precio en unos buenos audífonos Huawei. O sea, no, uno, no lo, uno no lo piensa, son buenos audífonos, eh, tienen un buen precio, son asequibles. Es una muy buena primera experiencia para la mayoría de consumidores que quedan gratamente sorprendidos. Eh, yo personalmente, pues como lo dice, sí, puedo ser algo Samsung lover. <risa> yo me voy con Yo me voy con los Galaxy Buds y sobre todo con los Plus porque si uno quiere es lo que se llama los mejores audífonos, es decir, la mejor experiencia de sonido, yo la encuentro con, con audífonos firmados por AKG, que es una firma austríaca que lleva añísimos en, en ese sentido, pero tiene sus limitantes, por ejemplo, la Cancelación de ruido, ¿no? Ah, eso es eso una no limitante afecta, Eso a mí no me afecta tanto, pero digamos a usted sí, pero, uh, eh, por ejemplo, la primera generación de Galaxy Buds, si, cuando uno recibe una llamada, la otra persona lo escucha es porque mi Dios es muy grande. Porque, de acuerdo. O sea, y, le, le y faltaba, los les faltaba un micrófono. Les faltaba un micrófono. Los Galaxy Buds Plus corrigieron el problema del micrófono y funcionan maravillosamente. Y los escucha uno y tienen mucha más duración de batería. O sea, de verdad se siente un upgrade. ¿Cuál es el único pero que yo les veo? Y es cuando tienes tu Galaxy y quieres hacer contenido con tu Galaxy, eh, te toca usar estos por el micrófono. Porque a pesar de que tienen muchísimo mejor micrófono, si yo por ejemplo voy a hacer un video con mi S20, no, el S20 no captura el sonido desde los Galaxy Buds Plus. Eso se cambió con los Galaxy Buds Live que sí capturan el... el que es algo que todo el mundo estaba pidiendo, ¿no? O sea, eh, decía, a gritos. Oiga, Samsung queremos esto. Claro, a gritos. Y por ahí hay rumores de que va a llegar para los Galaxy Bot Plus una actualización también de software que va a permitir eso. Pero mientras eso pasa, digamos que era el único gran pero que yo le veía. Uno sí puede recibir llamadas con eso con los audífonos, uno puede hacer conferencias con él sin ningún problema, pero el hecho de no poder grabar eh, video con el audio de los propios audífonos sí me parecía una, una limitante grandísima. Claro. Uh, entonces, bueno, son cosas ahí, pero digamos en la experiencia de, de sonido, a mí me gustan mucho más los Galaxy bot Plus porque son mucho más equilibrados. Reconociéndole una cosa a los de Apple, y es que tienen mayor volumen. Los de Apple tienen más? mayor volumen. No solo mayor volumen, para mí se me hacen muy cómodos. O sea, se me hace que el cambio de diseño, que fue un poco arriesgado, porque Apple no suele cambiar tanto, eh, lo hace más cómodo. O sea, ya no se le salen a uno tan fácil. Lo mismo creo de los de Huawei, de los, los Freebots 3C. Creo que el cambio de diseño fue bastante interesante. No y el tercer. Samsung empezó con las chupitas desde el principio. Exacto. Y Andrés, lo que usted decía, el tercer micrófono. Sí, sí el tercer eh, micrófono. El, el micrófono que va interno para lo que usted está hablando y los dos externos precisamente para eh, cancelar el ruido ambiente. Ahora Andrés, hay una cosa que, que se pone espinosa en esta conversación y es, en el mercado hay un montón de clones de los, de los Airpods. Sí. inclusive a unos precios ridículos o sea, yo a cada rato entro a Facebook y a muchas redes sociales y dicen oiga, no, ¿para qué va a comprar unos audífonos de marca si tiene estos que cuestan un tercio o un sexto de lo que cuestan los Airpods o los Prebots y ya hemos probado y hemos visto que inclusive algunas marcas muy conocidas todavía no están en ese punto de lo que usted dice poder escuchar sí pero poder hablar no o sea, que lo escuchen a uno en una llamada ahí ya empieza a ser algo que va a otro precio. Ahí es donde uno dice, oiga, ya entiendo por qué estas marcas reconocidas y establecidas como Huawei, como Apple, como Samsung, cobran lo que cobran, porque pues ya han pasado ese proceso de depurar el producto y darle algo a, a, al usuario que le pueda servir para las dos cosas, tanto para disfrutar, escuchar y también para comunicarse. Hay una cosa ahí que, que lo mencionas, Felipe, porque es, es, es importante. Digamos, tres marcas puntuales. Eh, Bose, de nuevo, o Bose, que tiene Ajá. los eh, Freewind Sports o Free Sports, no recuerdo cuáles son. Son audífonos que yo he tenido la oportunidad de probar. La caja es inmensa y el sonido de la música es absolutamente maravilloso. No vaya a contestar una llamada con eso. Si sí, no, no están hechos para eso, y entonces el caso no. de uso, ahí me han dicho pérdidas. Claro, claro, completamente. Y, y ahora, para mí son como los. Um, son como la antítesis de los, eh, de los de Apple, porque yo siempre le he criticado a los de Apple que no hacen bajos, ni porque su vida dependa de ellos. Uh, los de Voce no hacen altos ni porque su vida dependa de ellos, entonces hay, hay una cosa, bueno, uh, por otro lado y de hecho lo venden dentro de las tiendas Apple y mucha gente se puede eh, confundir, están los de los de Beats Audio, estos claro. son los, los Beats Pro, ¿no? Que, que tienen un bajo mucho más potente, ¿no? Claro, ese es, ese es el problema, que tienen un bajo mucho más potente, pero de nuevo se quedan solo en bajo, pero sí tienen una característica y es que eh, son, uh, ¿cómo decirlo? Son mucho mejor para hacer y recibir llamadas porque al fin y al cabo es papá Apple, ¿no? O sea, para los que no lo sepan, Apple es la dueña de Beats Audio, entonces, claro. pero también son muy costosos. Y eh, como tercero están los que yo creo, que de que he hecho y también creo que va a levantar algo de ampolla, si no tuviera los Bot Plus, si no tuviera eso, yo sé que es una marca que usted se va a reír en este momento, uh -huh. apuntaba pero sin, sin pensarlo, por los Sony WF-1000XM3. Oye, he oído mucho. La gente los, los quiere, no los he podido probar, pero usted, el tecnófilo y muchos otros colegas dicen que son fantásticos. No, son absolutamente fantásticos. Además, pero son tienen costosos, Alexen... ¿no? No. A ver, a, a mí me encanta, a mí alguien, eh, yo siempre tengo un dicho y es, la mejor época para comprar un Sony es cuando sale el siguiente Sony. De acuerdo. <ríe> Entonces ya salió los XM4, estoy hablando de los tres, Salieron hace poco, entonces los true, wireless era, los true Wireless eran como de un millón 100, y hoy fácilmente los consigue uno en 750 Claro, sigue siendo un montón de plata. Pero casi dos veces usted, estos, ¿no? Claro, ¿Dónde? pero sigue teniendo usted un montón de audífonos. Tres cosas que me gustan de esos audífonos. La claridad de sonido es absolutamente espectacular. El, el sonido es muy bueno. Los micrófonos son muy buenos. O sea que uno puede contestar una llamada con ellos y tener un sonido bastante bueno. Ah, y tienen integración con Alexa y tienen integración eh, con Google, con el asistente de voz de Google. Entonces, y de verdad es muy, muy bueno en eso. ¿Qué no me gustan de esos audífonos? Que si ustedes lo googlean y, y todo el caso, se van a dar cuenta de que, esta calidad de sonido, esta calidad de micrófonos, esta duración de batería viene con un precio en términos de diseño. Y es que me duele decir esto, pero yo no sé si vos te acordás cuando estaban de moda los manos libres Bluetooth, que eran, sí, claro, eh, que eran grandotes sí, y largos. Estos, estos son voluminosos. A comparación de lo que estamos mostrando hoy o lo que estamos viendo, uno gana en términos de eso y... Eso impacta de nuevo. Los oídos de cada persona son muy distintos. Eh, la experiencia tiene que ser. Pero yo los probé en un vuelo largo, en un vuelo de nueve horas. Y a las tres horas, cuatro horas, no, o sea, no, no pesan mucho. Más, pesan mucho, son un poco incómodos y todo el caso. Y, y, y hay algo que de toda la, la selección que usted puso ahí, yo los he probado. Bueno, los de Huawei no los he podido probar. Pero todos los demás, eh, oiga Felipe, uno se olvida que los tiene al poco tiempo, o por lo menos ha de sido el caso, uno con los de Sony siempre tiene muy presente <risas> que están ahí y, y todo el mundo lo va a tener muy presente porque se notan. Eso sí excelentes sí, y yo creo que es de las pocas cosas, Álvaro ha estado en ETN24 al Tecnófilo, yo mismo es de las pocas cosas en las que hemos coincidido qué buenos sí, que buenos audífonos esos sí <risa> es difícil, qué buenos audífonos esos, pero, pero tiene su, su costo, ahora si tengo que equilibrar todo Galaxy Buds Plus y, y, y quedo feliz. Pues Andrés yo tengo eh, un pie en IOS y otro pie en Android, ¿sí? Y al paso que vamos, ese pie de pronto se resbala hacia Gallery. Vamos a ver. Pero, ¡Harmony! Exacto. En ese orden de ideas, eh, yo creo que efectivamente para usarlo con el iPhone, los AirPods Pro, ¿sí? Fue un, un esfuerzo bastante grande, pero no me arrepiento. Son muy interesantes y creo que el, el caso de uso es muy completo. O sea para llamar, para escuchar música, para trotar, para muchas cosas funcionan bien y las siliconas son súper compas. Ahora, si yo voy a Android y digo, oiga, no tengo mucho dinero, los Freebots 3 y me parecen muy buenos. Ahora, si... Haciendo si, si la sigo... aclaración que el hecho de decir que no tengo mucho dinero no implica que uno vaya a comprar audífonos malos. O sea, estos, no, no, no. Estos, son son los, estos son muy buenos. Son buenos. Y para allá iba yo. Si yo tengo poquito más de dinero porque la diferencia en costo no es mucho los bots plus también son una, una opción bastante buena, interesante lástima que no tiene cancelación de ruido, por eso hay que buscar, hay que esperar a los bots live sí, a los frijolitos al frijolito, el frijolito al frijolitos. O, como los, o como usted lo decía hoy el cacahuate el, caca, el cacahuate más cool de la historia son esos, esos audífonos, son muy bonitos, ¿no? Esos acabados Total. metálicos eh, que tienen, tienen sistema de circulación activa de aire. Ahora, hay gente que dice, y eso es algo que, que mucha gente no cae en cuenta, y es, eh, ¿por qué Samsung está hablando de sistema de circulación activo de aire? Uno dice, ¿y eso para qué sirve? Ajá. Vuele de Bogotá a Cali con los audífonos todo el tiempo cubriéndole el oído perfectamente claro. y cuando llegue a Cali notes el dolor que va a tener por la diferencia en presión. Entonces los, nuevo, los nuevos frijolitos, los nuevos cacahuates tienen un sistema que permite que se si aíslen el sonido, que la experiencia interna sea muy buena y que aún así la circulación de aire permita que las diferencias de presión no afecten el oído. Los eh, AirPods Pro tienen ese mismo sistema de manera pasiva, pero lo tienen. Entonces, claro, la, experiencia la forma no ayuda... Es... Total. Exactamente, y, y las rejillas y la ventilación que tienen, eh, porque eso es algo en lo que no mucha gente cae en cuenta. Pero si uno sella completamente los oídos, eso tiene consecuencias en términos de la presión del canal eh, auditivo. Auditivo, interno. claro, claro. Entonces, los overhear tienen eso, ¿no? Los claro, que, que eso, eso es muy maluco en ellos, porque no solo algunos Bose y algunos Sony tienen sistema de circulación de aire, pero usted se pone, no sé. Unos beats audio y se tira un viaje largo con eso y es espantosa la sensación que termina. Sí, como dirían las mamás, sienten que están hablando mal de usted porque los oídos llegan rojos e irritados. <risa>